¡Mierda! ¿Qué ruido hace? Tienes que dejarme disparar, a esa, hija que dejarme disparar a esa hija puta. Vale. Eh, Siri, ¿por qué te pusieron el nombre de Siri el asesino? Mierda, por matar en serio. Quiero un camello más y una puta más. La vergüenza me la comía para ir para trabajar, oh. para canto atrás, primera viaja a hacer cash, oh. Bro, y saca mi da que se fija Siempre en el punto, todo tiene su final, Goceando toda la noche, que esta noche es la final Chame. Muchos ojos, una sola realidad, mucha copia, solo una en realidad, Chame. ¿quién saca del juego? Pero en la calle no hay árbitro. dime quién me va a pitar Yo no invierto mi carrera porque esto es de verdad Para ser mejor yo no tuve que pagar Puta, yo estoy en el trap, pero es de verdad Ya ni saben si las drogas son de calidad Pa' trap, primero hay que secar Bro, boy, sacame de aquí este breakup Somos del barrio, vendemos pa' comer me encanta ver sonreír a mi bebé oh. Si no vayas a la escuela, raterito muévete Si no quieres vivir esta vida, dale, muérete <risa> Puta, yo estoy en el trap, pero de verdad Moda italiana, reservan pa' chat. Modelo opera, que no come nada Tengo hermanitos enganchados que no digieren ya sí. Moviendo prismo mochila, Louis V John B. no está en el trap, el trap está en John B. Un show son cuatro mil, no tengo recordín. Cuidando de mi familia como el tío P Dile, puta, yo estoy en el trap, pero de verdad. Party. Moda italiana, reservan pachá Modelo opera que no come nada. Tengo hermanito enganchado que no digieren ya. Moviendo bricks, mochila, Louis V. John Jumbi no está en el trap, el trap está en John Un show son cuatro no tengo récord Cuidando en mi familia como Al el tío me llamaba Nash Desde que tenía unos de los siete años Solo hacíamos putadas, saltando verjas y robando bicis Pero los negros me seguían llamando Ashley Pero yo estaba tranqui Luego me hice mayor y me dije Que se joda, no me vais a llamar jodido Ashley Siempre voy a hacerlo de verdad Mira mal los ojos, no la si no eres real contigo no tiene sentido No me cuelgo a mierda si no te verdad, pruebo a hacerlo de verdad Mira mal los ojos, no lie. si no eres real contigo no tiene sentido No me cuelgo a mierda si no te verdad Bota. Al principio estaba tranqui, pero empecé a cabrearme. Venga ya, Ashley, y empezaron a ponerme cosas detrás, como Ashley X y esa mierda, joder, esa movida tenía que parar, ¿entiendes lo que digo? Así que ya ves, antes de que tú nacieras, negrito, antes de que salieras a la puta calle, recuerdo cuando empezaste a salir a la calle, yo ya estaba haciendo mis cosas para la banda. Travis, tío, le llaman Seth Trin, pero antes fue pequeño Seth Trin. Su gran colega era Grand Seth Trin. Dancer Trip tenía 28 años, ese negro tenía pelotas, tenía muchas pelotas, siempre llevaba mucha pasta, creo que tal vez yo lo veía como si fuera más grande de lo que era en realidad, porque yo aún era pequeño, ese negro sacaba un bajo grande de billetes y yo decía, joder, ¿me entiendes? Solía apostar en las carreras y en los partidos grandes cantidades, jugaba un poco al béisbol, en fin, a ese negro lo mataron. Yo estaba entonces en octavo. ¿vale? Todos se volvieron locos, todo el mundo, los negros, estaban locos. Esos hijoputas no sé si lo mataron a propósito porque sabían lo que estaba haciendo cuando lo mataron y mierda, le quitaron la pasta, le quitaron el coche, le quitaron las ruedas y dejaron el coche en el barrio, como diciendo, mirad lo que hemos hecho, fue como una declaración, como decir, no nos jodáis, ¿vale? No queréis que os jodamos, nos encerramos en la casa y nos apostamos allí. Yo, Travis, Eric, Alonso, pequeño en... Nos apostamos en la casa Travis llegó a las 3 de la mañana Había estado corriendo por ahí como un gángster Alguien llamó Pom pom pom. Estábamos despiertos ¿Qué coño quieres? Nos dijo Los negros que están en la esquina Los higoputas están allí Fumando hierba Emborrachándose Estaban haciendo una fiesta Como si no hubieran matado a nuestro colega Subimos al coche Alonso me dijo que me tirara en la parte de atrás de la furgoneta Tumbarme de espaldas para que nadie pudiera verme el pequeño trip delante y Alonso conduciendo. Nos acercamos a esos negros. Yo llevaba una pipa y estaba a punto de cargarme a esos cabrones para que mis negros me cambiaran el nombre. Yo quería pequeño loco o maníaco o algo así, porque coño, yo soy un raider. Salté del coche, los negros eran tres, los tiro de. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Me los cargué a todos! Cayeron como mosca. Cayeron, los cigarrillos cayeron, los negros intentaron huir y yo me reía. Volví a subir al coche y nos largamos cagando leche. Cagando leches, tío, pero lo que hicimos porque somos muy listos, yo soy listo. Alonso es listo, no volvimos al barrio. Nos fuimos a otra parte, fuimos a casa de alguien en cuanto llegamos a Imperial. El negro Alonso... Ah, eh. Pisó el freno... A fondo y me golpeé en la cabeza. ¿Entiendes? Pero es igual, éramos colegas y no pasaba nada. Pero cuando me levanté le dije, Oye, negro, si sigues pisando los jodidos pero no te voy a dejar como un colador. Y ahora sabía que no bromeaba. Vale, así que miro y veo a... ¡Uuuh! negro con el que iba a clase de la señorita Robinson. Nunca olvidaré su culo. Se llamaba Chris, como tú, pero él escribía su nombre en la pizarra con C. Escribía C-H-R-I-S. No lo escribía como tú, tú lo escribes con K. Tienes que cambiar eso porque no me gusta, tío. No da igual, porque es el nombre que te puso tu madre. Total, que me acerqué y escuché toda la conversación con su madre. Decía, mamá, volveré, volveré a las 3 o a las 4 ¿vale? Voy a una fiesta, voy con Shamika. Pensé, a una fiesta con El cabrón estaba mintiendo, so iba a reunirse con sus colegas. Una fiesta a la vuelta de la esquina y seguro que no tenía ni un puto teléfono. Los hokok no tienen pasta. se dicen, negro... Ese cabrón no iba a ninguna jodida fiesta, iba a ser guardia en el barrio. Me dijo, oh, oh, oh, si eres, eres, como si fuéramos amigos, negro. Eres un jodido joco? Fuimos juntos al colegio, pero, colega, eso fue hace 5, seis o siete años y le disparé justo en el pecho. ¡Bam, ¡Bam, bam, El hijo puta se cayó, se agarró el teléfono para levantarse. Había sangre por todas partes. Intentaba llamar a su madre le dije, mamá, tu hijo no va a volver a casa. ¡Bam, bam, bam, bam! dejé seco, corría la furgoneta, salté a la parte de atrás y salimos tumbando, los negros dijeron que le jodas. ya no vamos a llamarte Ashley nunca más, negro, te vamos a llamar Cyril y eres un jodido asesino, así conseguí mi nombre. Déjame probar el arma. Escucha, te conseguiré una pequeña automática, ¿vale? Joder. Si te rompes la muñeca no vayas contándole a tu madre que yo tuve la culpa. ¿eh? Joder, cuánto pesa. Esta mierda, ¿eh? Puedo disparar. Adelante, negro, no te rompas la muñeca, ya te lo he dicho.